Señales suelo mojado. En hiperlimpieza disponemos de una gran variedad de señales. Este producto es ideal para utilizar en limpiezas generales, hostelería, industria o hospitales. Contamos con diferentes señales. En castellano e inglés. Castellano y catalán. En castellano y euskera. Castellano y gallego. Portugués e inglés. Señales personalizadas. Señal de suelo mojado piramidal. En la señal piramidal podemos adaptar accesorios como cadenas de separación y diferentes señales. Espero que les haya gustado y quedamos a su disposición para cualquier consulta.